Algo raro está pasando ahí fuera Se escuchan ruidos en la calle ladridos como si alguien se muriera Me asomo por la ventana para ver qué pasa Solo veo un charco rojo y personas amontonadas No se ve con claridad, parece que la cosa es grave Nadie sale de su hogar y la gente de afuera huye Todo está manchado de sangre alrededor Se escuchan gritos de dolor y no hay nadie Que se acerque a ver qué ocurre De pronto la televisión se cambia de señal Y sale un tipo hablando por cadena nacional Dice que nadie salga de su hogar Que no es seguro, pero no aclaran por qué Al parecer es suerte un hay videos en internet que muestra gente mutilada por las calles Pero no explica los detalles Los cuerpos aparentemente muertos se mueven te Arrastran por el suelo, no se entiende qué, qué sucede Llevo horas encerrado en una habitación buscando información Tratando de comunicarme con los míos Ya he visto esto antes en las series de terror Es que ahora los muertos caminan entre los vivos Tengo que salir de acá a ver qué está pasando urgente Tengo que buscar la forma de encontrarme con mi gente Solo hay una manera pero sé que están afuera Esperando un cuerpo con el que poder alimentar Salgo sigilosamente para que no me vean con un fierro afilado en la mano Solo eso me queda exterminado de muertos, la cantidad es increíble Hay poca probabilidad de ser destruido. Pero sigo moviéndome con miedo entre las sombras Parecen escucharme, lo mejor será que corra Salgo disparado, tengo que moverme rápido Encontrar un sitio donde pueda estar a salvo La adrenalina crece, parto la cabeza, de un corro De nada servirá que grite Socorro. Llego a la avenida, subo un coche y acelero. Es difícil explicar lo que mis ojos están viendo Suena el celular, parece que aún están a salvo Encerrados en algún lugar, tengo que hacer algo Identifico el sitio, está lleno de ellos Son muchos, de nada servirá si los atropecho Tengo que idear un plan para traerlos Solo tengo uno, y sé que corro mucho riesgo Mi corazón latiendo una velocidad que no es normal Mi cuerpo tenso, pero listo para este final Me paro sobre el auto y grito, vienen por mí Son Tantos y tantos que no tengo donde huir Mi familia grita que me aleje pero es tarde Matar o morir no es una opción ser un cobarde Veo que se pueden escapar y me tranquilizo y este es el final que acabe pronto y listo destinado a vagar por esta tierra eternamente Solo un cuerpo más caminando entre la muerte